hacer un pequeño speech, eh, dicho en castellano, voy a hablar un poco, y eh, nosotros esta, esta obra digamos tiene un largo bagaje, al menos en kilómetros, eh, eh, y era un poco lo que queremos hacer ahora, queremos intentar hacer, porque tenemos claro, todo el tema técnico, queremos solventarlo, hacer una pequeña conexión con eh, Colombia para hablar con la, con la actriz con la que yo empecé este proyecto. Eh, eh, que bueno, eh, se tuvo por circunstancias, se tuvo que volver a Colombia y entonces eh, hemos continuado con el proyecto con Judith y ella a su vez ha, ha seguido con el proyecto allí. Entonces eh, lo que queremos hacer es intentar hacer una pequeña conexión con ella para bueno, que nos explique un poco cómo nació el proyecto y os explicamos un poquito cómo ha ido evolucionando. Es una cosa muy cortita que se quiera quedar se queda que no no porque la hora está terminada. Sí que para convenceros de que os quedéis luego hay una copa de cava. Yo lo dejo ahí. Yo lo dejo ahí. A lo mejor es determinante, no lo sé. Eh, nada, pues eh, nos, nos dejáis un par de minutitos a ver si conseguimos solventar el tema técnico. Sí. Hello. te vemos, muy bien ¿nos escuchas? sí, sí perfecto eh, bueno, pues le estaba explicando aquí al público eh, un poquito, pues bueno que el proyecto el proyecto eh, comenzó contigo, eh, estando aquí en Barcelona y bueno, queríamos, me gustaría que explicases un poquito cómo nació el proyecto en Colombia cómo lo lo, lo estuvimos desarrollando aquí, bueno un poquito de la historia eh, que ha ocurrido desde tu punto de vista. <risa> bueno, eh, el proyecto nace con la conmemoración de, de la obra de Ario po y su novia en Colombia, ah, eh, que hicimos recoger un poco de los hechos monólogos y, y lo, lo hicimos con este primero. Eh, eh, y después llego a Barcelona, me integro a la coquera, y en la coquera, pues hacemos este, digamos que ensamblaje particular, y eh, como yo debería regresar al país, pues desde pues aquí, y con mis compañeros habituales de teatro lo hemos eh, retomado, y hoy también lo vamos a entrenar, este es básicamente pues es como un ir y venir, del texto y de las formas de montar en ambos países, muy interesante, creo yo. Sí, sí, bueno, obviamente estoy de acuerdo. Pero sí, una de, las claves, una de las claves es lo que está diciendo ella, ¿no? Que nos parece muy interesante que este proyecto se estuviese desarrollando en dos países al mismo tiempo, que estrenemos también en el mismo día. De hecho, nuestra primera intención era estrenar en el mismo momento, digamos, desearnos suerte antes de la obra, y hacer la obra simultáneamente en otros países, pero claro, hay un decalaje horario de seis horas, entonces resulta demasiado complicado. Entonces, lo que, lo que hemos acabado haciendo es estrenar el mismo día, que también es muy bonito. Y, y nada, pues me, la verdad, ¿eh? me ha gustado mucho verte vestida de blanco, aquí como. ¿no? Ha sido muy, muy, muy bonito. Porque nada, ya he quedado. Era... Exacto, ¿no? Un montón de horas antes de, de la estrena. Entonces, la idea es que esta, esta eh, tarde, eh, tarde de noche, eh, en el Ateneo de Adrenic, haremos, eh, eh, bueno, nos juntaremos un poco allí, las compañías, etc., etcétera, etcétera entonces haremos el mismo tipo de conexión que eh, con el público digamos, que, que habrá allí en Colombia. ¿no? Entonces, pues hacemos este pequeño intercambio de, eh, de, de, de, de sucesos, ¿no? de cómo, cómo ha llegado aquí la obra. Y nada, yo por mi parte contentísimo con Judith, ven, ven, que eh, también que. Sí. ¿tú? Está por aquí, está por aquí ¿Sí? tu, Hola. Tu, tu alma gemela. Estoy en cuadros, sí. sí, cuadro, sí. sí. Eh, y entonces claro. nada, yo, yo ya sabes que estoy encantado de este proyecto y me ha gustado mucho trabajar con Judith porque es una para una excelente. Y que esperamos actriz? que a Colombia para que lo presentes aquí como director podríamos hacer un doblete y entonces hacer las dos obras en, en, en un espacio dividido bueno, no sé, algo inventaremos algo se nos ocurrirá se eh, falta el técnico en Colombia también, buena puntualización buena puntualización eh, también <risa> yo pues, está completamente implicado vamos a ver cómo es la financiación <risa> bueno tú habla con tu gobierno porque el nuestro no la cultura no, no lo lleva muy bien entonces a ver si eh, bueno pues yo sé por mí no sé es, sí, que es... Pues es que iba a agradecer porque esta fue una semilla del multis porque me dejaron participar el año pasado con Ajá. Federico y de la coquera eh, y fue una semilla de mutis que me trajo un poco para Colombia que hay bastante trabajo relacionado con Barcelona y que tenemos como un intercambio muy fuerte sobre todo con Cali que es una ciudad cultural y teatral entonces pues nada es es como eso que va surgiendo a partir de que siempre los actores o los directores cuando estamos en otros lugares llevamos <risa> esta semilla y siempre resultamos en estos proyectos Sí, sí, yo espero que te hayas llevado un trocito de aquí allí, porque has dejado un trocito de ti aquí, con lo cual... ¡Oh! Eh... No sé, pero... ¿Eh? ¿Ha sido muy ñoño? ¿Ha sido muy ñoño? No, de verdad lo pienso, de verdad lo pienso. ¿eh? Yo creo que realmente, o sea, eh, todo lo que hacemos en esta vida, eh, deja el en a nuestro alrededor. Y este trabajo teatral siempre es siempre muy bonito y muy... muy te, te das mucho a la gente que ¿vale? vale, ya, ya me callo gracias gracias, gracias. Eh, gracias Bueno, para pues, para pues nada, para para bueno de, de, esta, de esta parte también muy agradecidos a Mutis por darnos la oportunidad de, de poder estar aquí, Alberto especialmente y, y por mi parte no tengo nada más que añadir más que eh, mucha mierda en tu obra no sé si haréis la conexión antes o después de la obra la idea es hacerla antes antes, vale, Pero bueno. estamos aquí en los parámetros técnicos. Vale, luego hablamos un poco de horario tal, ¿vale? vale. Eh, y, y nada, pues por mi parte nada más que añadir, ¿quieres ¿Si decir alguna cosita más? No. <risa> vale, Bueno, también agradecer por supuesto a Estefano, que ha hecho posible esta, esta locura. No, no sé, pues habéis tenido mucho conmigo en el momento ñoño ¿eh? no. No. nos ha encantado nos ha encantado bueno, pues nada, gracias por haber